Bienvenido al video tutorial de traspasos contables. Aprenda cómo realizar traspasos de facturas a programas contables como GIC. Antes de realizar traspasos, rellene los números de cuentas en ajustes, pestañas, traspasos y otros datos. Consulte a su asesor contable los valores a introducir. Compruebe además qué clientes y proveedores tienen cuentas contables asignadas. Es esencial que rellene todos los campos indicados anteriormente para hacer traspasos. Efectúe un traspaso de facturas a GIC desde Herramientas, Traspasos a GIC. Puede filtrar las facturas que desea traspasar. Configure los filtros de criterios. Los archivos a descargar aparecen abajo. Pulse Buscar facturas y seleccione las facturas que desee o vuelva a filtrarlas. Si lo desea, puede cambiar los criterios de filtrado y rehacer la, las búsquedas. Pulse en Traspasar facturas seleccionadas para realizar el traspaso. Haga clic en los archivos generados para descargarlos. Los traspasos de venta se realizan de manera similar. Elija los criterios de filtrado de facturas. Los archivos generados pueden ser importados al programa GIC o enviados a su asesor para que lo haga por usted. Pulse en Ver traspasos para ver que los traspasos realizados. Puede consultar las facturas traspasadas y deshacer traspasos. Gracias por su atención.